Caleido Chagas es una muestra caleidoscópica, interactiva e itinerante para hablar de Chagas una y otra vez. Entonces, para eso les invitamos a que nos sigan en nuestras redes porque esperamos que a partir de ahora, que ha sido la inauguración, que la muestra ya vio la luz, eh, empiece a recorrer distintos espacios, ojalá dentro y fuera de la provincia de Buenos Aires. En las redes se irán enterando dónde está para que puedan acceder, acercarse y visitarlo.